grabando. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de memoria, atención y concentración, ¿vale? Se trata de que cada número que se dice, Ricardo, cada número que se dice tiene un ejercicio. Venga, vamos a empezar. Uno, paso adelante. Dos, paso a izquierda. Tres. Paso a derecha. Cuatro. Paso atrás. Cinco. Seis. Cunclillas. Siete. Manos arriba. Ocho. Giramos y damos la vuelta. Nueve. Y cero. No, Ricardo. Cero es este. Muy bien. Bien. Luego de que les enseñamos los nueve... Perdón, aleatoria. los 10 ejercicios aleatoria. los hacemos de forma aleatoria para mantener la atención. Venga, 3. <risa> <risa> este es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. 1. 4. 5. 7. 0. tres dos cuatro ocho seis bien y así sucesivamente intentando hacerlo muy rápido para mantener la concentración